El nuevo destino del conyugal colchón monclovita de Mariano Rajoy y su mujer. En la mudanza del palacio la Moncloa lo primero que se cambia son tres cosas, el colchón de la cama del presidente saliente, las sábanas y las toallas. La orden la dio en su día Pilar Ibáñez Martín, esposa de Calvo Sotelo. La caprichosa y millonaria primera decisión de Begoña Gómez sobre la Moncloa. El primer artículo de la alcoba de Mariano Rajoy y su mujer, Elvira Fernández, lo tiene ya en sus manos una ONG, así que Pedro Sánchez y su esposa, Begoña Gómez, no tendrán que pasarse ninguna noche en vela por yacer sobre el mismo, presos quizá de algún que otro remordimiento o aprensión. Mariano Rajoy abandona la política entre lágrimas, el PP tiene que seguir con el liderazgo de otra persona. Lo del colchón es habitual, pero hay estructuras que no se pueden cambiar, como el cuarto de baño. Toca aguantarse, no se va a construir a gusto de cada jefe del gobierno. Cosas de la casa. Nadie quiere dormir en la cama en la que ha dormido tu adversario político. Pero la vivienda real está en la segunda planta. Tiene algo más de 200 metros cuadrados, no es grande, mapea lamentada. Es un palacio pequeño, incómodo, antiguo. Con estructuras bastante ruinosas, incluso... Se han hecho algunas reformas, se ha intentado modernizar la instalación eléctrica. También que el despacho del presidente dejara de oler a las comidas de las cocinas de abajo, por ejemplo. No es una estructura que se pueda considerar un hogar. La distribución es clara, ocho habitaciones, nueve baños y tres vestidores. La familia ideal que acoger en el palacio sería no superior a cinco miembros. En la época de la presidencia de Leopoldo Calvo Sotelo, por ejemplo, hubo que habilitar las guardillas del edificio, puesto que el exjefe del gobierno y su mujer eran padres de ocho niños. Antiguos trabajadores del edificio relatan al medio citado que la habitación del presidente es austera, con una única cama. Tiene una pequeña antesala o hall y dos vestidores. También cuenta con una suerte de office de minicocina para poder tomar alguna bebida o infusión de noche sin necesidad de molestar al personal de cocina. Se puede acceder a dos baños.